Familia Niners, sean todos bienvenidos a esta nueva temporada del podcast de Canal 49. Uh, nueva escenografía, no hay nuevos cambios. Mi casco de los 49ers, mi pepita... El poderoso Montana, por ahí tengo a Cap, mi autógrafo de Montana La bandera de México porque estamos en año 100% mexicano y Niner Y este, pues hay algunos otros detallitos Espero que les guste algo más simple, algo más sencillo pero más vistoso eh, ¿no? En estos pequeños cambios que seguimos haciendo en Canal 49 para todos ustedes eh, Un gustazo saludarlos aquí en, en YouTube, en, en, en Spotify y en eh, iBox. Ya saben que ahí ya me pueden volver a escuchar He estado un poco ausente en los podcasts, ¿no? Eh, un poquito con estos cambios y estas cosas, y aparte la chamba, etcétera, etcétera. Este, pues miren, les tengo sorpresas eh, que, que voy a ir diciéndoles en estos podcasts de entrada, de una vez para que ya se preparen. <risa> este, les voy a regalar a los miembros dorados de Canal 49, a los que ya lleven más de un año, no les voy a regalar, voy a hacer un sorteo una semana previa al juego de los 49ers. Para, Chan les voy a regalar un boleto para el juego de los 49 de San Francisco, ahí, ahí está la noticia Ya la solté, voy a regalar una bandera muy parecida, no muy no parecida, igualita a esa que tengo ahí colgada De Fieles a México y una réplica de casco de los 49ers tamaño real también para miembros del canal Este, Ya que se acerque ese juego en México, así que esténse bien pendientes de cómo van a ser las dinámicas por ahí no solamente a los que lleven 12 meses, voy a, voy, estoy pensando otra forma para que todos puedan participar o la gente que quiera participar en ese sorteo para un boleto. Para el juego de los 49 Contra los eh, Cardenales de Arizona En el Estadio Azteca, señores Canal 49 Les va a regalar un boleto Para que alguien de ustedes Pueda ir al juego No es doble Es sencillo no. Para eso me alcanzo <risas> Pero les voy a regalar un boleto Para que vayan a ver el juego de los 49 Si es que no tienen boleto no. Entonces ya les iré explicando Cómo serán las dinámicas Pero bueno Después de esas noticias Después de estos saludos Ya saben que están en las redes sociales Como Canal 49 Oficial Facebook, Twitter, Instagram Y en Twitch ya regresé Como Canal 49 Voy a estar haciendo los streamings los viernes, ahora los viernes Les aviso a toda la banda twitchera y a todos ustedes los, los youtuberos que se quieran ir a YouTube a, a Twitch perdón, Ahí voy a estar los viernes haciendo mis simulaciones Y prometo que ya voy a empezar a ganar porque eh, me picaron el orgullo Perdí el primer juego ...y perdieron los Niners, entonces no quiero, no quiero pensar que soy el ave de mal agüero... ...así que esta semana 2 me la voy a aventar contra los Seahawks... ...y tengo que ganar porque quiero que ganen los Niners... ...así que yo me voy a poner a entrenar también, ya me puse... Me voy a poner a entrenar más, entonces ahí están las redes sociales... ...saben que está el botoncito de unirse, ahí abajo está el botoncito de unirse... ...para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49... ...puedan par participar en los sorteos que voy haciendo, haciendo mes con mes... ...además de estos que voy a hacer ya que venga el juego... ...del boleto, el casco y la bandera, eh, cada mes voy haciendo regalos, ¿no?... Eh, ya entregué las tazas que, que, que se ganó eh, Melody eh, por parte del buen eh, Damián del Empire Jalisco. Y ya estoy en esta semana a punto de entregar eh, los, los otros regalos eh, con el buen... Eh, se me fue el nombre. Daniel, creo que sí, Daniel. Este, ya esta semana se los entrego. Y esta, este mes viene nuevo sorteo ya de entrada de temporada. Ya les avisaré que estaré yo regalando. Pero bueno, ya. Avisos parroquiales. Entramos de lleno con el tema. Ayer... Eh, Dolorosa, Sí, dolorosa derrota de los Niners contra los Osos de Chicago. Frustrante porque, miren, eh, esperamos muchos meses para volverlos a ver en el campo, en el terreno de juego, a los titulares, ¿no? Ya los habíamos visto en pretemporada. Más o menos se vieron. Los novatos. Eh... Pero esperamos muchos, muchos meses para poder ver otra vez al equipo. Veníamos como con muchas ilusiones. Casi, casi pensábamos que traíamos un equipazo. Y pues ayer, no es que no lo traigamos, pero sí nos aterrizaron los osos bien y bonito, ¿no? Las condiciones del campo, la lluvia, yo lo posteé por ahí en Facebook. Dije, el campo está horrible, ojalá que no pasen cosas. Por ahí alguien me dijo, pues se tiene que jugar como sea. Yo lo sé, pero a lo que me refería era precisamente a las lesiones. Y la primera eh, mala noticia pues fue el señor Elijah Mitchell, nuestro corredor estelar. Tanto lo cuidamos en pretemporada y se nos viene a lastimar en la semana 1. La rodilla no se ha dicho a estas alturas o al cierre de esa edición. Todavía no se dice que, con qué gravedad eh, o de qué gravedad es la lesión. Esperemos que no, que no sea algo realmente este, escandaloso. Yo espero que no vaya a ser muy peligroso lo del señor Laya Mitchell. Porque está Jeff Wilson, ¿no? está por ahí Davis Price. Está el otro eh, undrafted eh, que, que está Jordan, me parece que es apellida. Entonces... Este, pues tendremos que echar mano de más rotación en los corredores. Si es que Laya Mitchell queda fuera, no sabemos cuánto tiempo, pero yo creo que al menos así en el, en el... Digo, en el mejor de los escenarios, pues estará listo para el próximo domingo. Pero si no, yo creo que al menos un par de semanas no lo tendremos. Y de ahí, pues quién sabe cuánto más, ¿no? El otro que se nos lesiona es eh, Jabón Kinlow. Afortunadamente regresa después, pero estuvo fuera un ratito porque pues, salió lastimadón Kinlow. A quien no dejan de atormentarle las lesiones. Pero bueno parece que la libró. Este, y pues bueno, <coughs> ¿qué podemos decir del juego que nos haya dicho ya? ¿no? Ayer lo platicábamos en la plática post-game, ahí rápidamente con muchos de ustedes que se conectaron y eh, que, que regresan las pláticas post-game. Tal vez no pueda hacerlas todas porque ya saben que luego ando de aquí para allá, pero en todos los juegos que pueda ahí voy a estar. Y pues ayer estuvimos platicando, ¿no? sacando un poquito las primeras impresiones. Y, y si bien eh, es un juego que dominan los Niners, ¿no? estadísticamente no se le pregunta a Shanahan en la conferencia de prensa si estaba en shock, dijo que no, porque estadísticamente se ganó el juego. ¿no? Para todos estos eh, analistas en todos lados que les encantan las estadísticas y que se piensa que con las estadísticas se gana, pues no chavos, con estadísticas no se gana. San Francisco ayer dominó en, toda la, en todas las líneas, ¿no? aquí tenemos la información directamente de la NFL.com y miren. San Francisco corrió para 155 yardas, no, lanzó para 155 yardas y los osos 105, corrimos para 176, los osos para 99, eh, recuperamos un fumble, o recuperaron ellos un fumble, tuvimos una intercepción, ellos también, eh, tuvimos dos capturas, ellos también dos capturas, tuvimos mejor eficiencia en terceras oportunidades, tuvimos más tiempo de posesión, 33.28 minutos, ellos solamente 26.32 pero, este... Je, pues la estadística que nos mató fueron los castigos, ¿no? Mientras los 49 cometieron 12 castigos... Sorprendentemente 12 castigos, los osos solamente... También para mí sorprendentemente solamente 3 castigos... En todo el maldito encuentro. Entonces, esa estadística fue la que creo que empezó... Y cambió todo del lado de los osos, ¿no? Si bien fue una primera mitad, eh, la verdad es que un juego ríspido, trabadón... Podría decirse que hasta aburridón. Eh, San Francisco tuvo la oportunidad de haberse ido arriba fácil un 14-0. Pero Divo Samuel nos les regaló un balón, un fútbol ahí. No, si sí, se entiende que el, el, el balón estaba mojado, que estaba lloviendo. Pero pues, señor, no puedes perder el balón así. ¿no? O sea, Divo, no lo vamos a crucificar tampoco. Digo, pero para lo, como se puso en el off y lo que está cobrando. No puedes perder un balón en zona roja y lo perdió el señor Dibosamo. El primer balazo en el pie. Eh, Trey Lance regala un pase ridículo, ¿no? Si fuera Jimmy Garoppolo lo estaríamos todos crucificando. Queremos pensar o quiero pensar que Trey Lance, pues es su primer juego novato, tenía que cometer un error. No lo habíamos platicado desde antes, desde el offseason sabíamos y yo lo platicaba. Con Trey Lance hay que tener paciencia en el sentido de que va a tardar en, en, en, en, en progresar, ¿no? Lo decía Jimmy Johnson, yo estaba viendo a los analistas, a los analistas en, en NFL Network antes del partido... ...y Jimmy Johnson decía, eh, con Trey Lance, tiempo en el terreno de juego. Queremos ver quién es Trey Lance, hay que verlo con tiempo en el terreno de juego. Todo lo que se ha hablado de él, todo lo que pudo o no pudo haber hecho en el colegial... ...o en la pretemporada o el año pasado que aprendió, necesita horas en el terreno de juego. Como cualquiera que entra a chambear, necesita tiempo para irse adaptando... Y e ir agarrándole la onda ya sobre la, sobre la marcha, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Creo que hay que darle más tiempo a Trey Lance. Estos errores van a, van a suceder. Lo hablaba yo también. Eh, vamos a ver cosas interesantes de Trey Lance. Va a haber cosas que nos van a sorprender. De repente puso dos o tres pases muy buenos. De repente con las piernas le hizo daño a la, a la defensiva de los, de los osos. Y de repente voló un balón que pudo haber sido, si no, touchdown mínimo dentro de las cinco de los osos. Eh, y, y de repente, pues... Pases muy mal, se entiende que estaba lloviendo, que estaba horrible lanzar un balón ahí, está muy mal. Pero sí cometió errores el señor Freelance, eh, lecturas, ¿no? Casado con su primera eh, opción. A esto pues hay que añadirle, ¿no? Revisando un poco pues las posiciones. Una línea ofensiva que para mí es, es la gran preocupación y también se los comenté desde antes, ¿no? De que empezara la temporada. La línea ofensiva es el talón de Aquiles de todo el equipo, ¿no? Nada más de la ofensiva de todo el equipo, tenemos una línea muy endeble. Por el centro estuvo entrando mucha presión. Mike McClinchy sigue colapsando horrible en la protección de pase. Eh, en una zona roja que estábamos cerca. Viene la captura de, de, del lado de McClinchy. Deja pasar horrible al defensivo. Y Haaland del Jersey Haaland. Si se pierde la oportunidad incluso de intentar un gol de campo. ¿no? Eh... Y pues bueno, luego los, los, la, la suerte también cuenta o no sé, la, la, la, las cosas que suceden en vivo. Y pues el, la primera anotación de los Osos es una jugada total y completamente rota. Por ahí dos defensivos estuvieron a punto de detenerlo, se caen. Por alguna razón Dante Pérez queda solito del otro lado, se lo cruza y nadie estaba cerca y se va y anota. Y ese momento, como lo comentaba yo en la plática eh, postgame, creo que ese momento cambia completamente el estado anímico de los equipos los osos se prenden, se encienden los 49 parece que se choquean, no podían creer lo que estaba pasando, un partido completamente dominado de repente los osos de la nada, Anota, ¿no? y lo dijo Nick Bosa también en la conferencia de prensa o sea, una ofensiva que no podía mover el balón, nos movió el balón gracias a nuestros errores, a los castigos no tuvimos no sé cuántas veces en terceras a los osos, ya para que patearan y vinieron castigos tontos de Al Zahir, de Drew Greenlow, de Nick Bosa de Javon Kinlow y pues nos estuvimos disparando completamente en el pie no fueron 100 yardas en castigos que se cedieron a los osos un terreno de juego completito de esa manera no se le puede ganar a osos ni a ningún otro equipo y miren que los osos es un mal equipo no o pues sea los osos realmente no creo que vayan a aspirar a mucho en esta temporada pero encontraron la manera de ganar también más acostumbrados a las condiciones climatológicas nosotros no pero pues eso no es culpa de los osos ¿no? a ellos también les tocará visitar eh, territorios más cálidos y les va a pegar entonces, pues bueno, primera semana eh, y no fueron los resultados esperados. Los receptores no aparecieron. Por ahí algún pase <coughs> de Brandon Ayuk, Divo Samuel, eh, McLeod, eh, Jennings, ¿no? Que, que fue el que más yardas tuvo, sesenta y tantas yardas tuvo por ahí Joan Jennings. Pero en realidad el cuerpo de receptores no, no apareció. De ninguno de los dos lados, ¿no? La verdad, el juego aéreo casi no existió el día de ayer por lo mismo. La lluvia no te permite lanzar mucho el balón, ¿no? Eh, los corredores se pues, la haya mucho lastimado, Jeff Wilson un par de acarreos más o menos, pero no más. Shanahan renuncia muy rápido al ataque terrestre cuando quedaba casi todo el cuarto cuarto, íbamos abajo por tres puntos. Se empieza a desesperar, le empiezan a pasar estos episodios de, de pánico a Shanahan y, y se los contagia completamente al equipo. Y, y no sé ahí ya realmente qué pasó, dejó de utilizar muchas armas se casó con Divo Samuel en una jugada la, tres veces sacó esta jugada como de, de reversa o tipo reversa o counter de, de Divo Samuel y pues los otros ya estaban esperándola no creo que le faltó imaginación a nuestro coach eh, no sé, la ofensiva inoperante yo en general vi una ofensiva inoperante, avanzó y, pero nunca pudo concretar, le faltó contundencia San Francisco tuvo que haber ganado para mí 21-10, 21-13 por ahí, creo que los 42 fueron mucho mejor equipo que los Osos, sin embargo los resultados no se dieron, a la defensiva una primera mitad realmente brutal, la defensa de San Francisco no, tenía maniatados completamente a Justin Fields y a su ofensiva, no podían hacer daño por ningún lado Terminaron la primera mitad, me parece, con veintitantas yardas por aire y no sé cuántas por tierra. Estaban anulados completamente. Solamente pudieron cruzar el, el campo una vez y eso por un castigo. Pero los osos no traían nada. De repente en la segunda mitad algo pasó, además de los castigos. Eh, falta de comunicación, desconcentración total y completa de la defensiva. De repente eh, Salah se, se casó con cargar con cuatro y si bien si sí le estaban metiendo presión a Justin Fields él empezó a, a romper ¿no? a romper las jugadas, a alargarlas y no tenía ningún espía no tenía ningún blitz que le pudiera llegar a este tipo de quarterbacks. me parece que hay que presionarlos más y se van a equivocar y de repente eh, ya iba a decir Salah, de repente Ryans se casó con cargar con 4 con 4, con 4 y Fields se encontró la manera, una sola ofensiva tuvieron buena que arrastró a los 49 además de los castigos ¿no? ...pero la concretaron... ...y atacaron en las dos anotaciones... ...atacaron también el otro punto débil... ...que lo comentaba yo también en el, en el programa previo... ¿no? ...que por ahí les dejo el link... Eh, ...el previo a la temporada donde anunciaron los 49... ...el perímetro, las zonas profundas... ...y ambas anotaciones fueron en las zonas profundas... ¿no? ...la primera pues una jugada rota... ...todos perdidos, nadie atrás... Eh, ...Odom se va completamente hacia donde rola Fields... ...y pues viene el pase cruzado al otro lado... ¿no? ...nadie cerca... ...y la segunda pues se llevan eh, uno contra uno... Linebacker contra receptor, ahí les encargo, este, <ríe> y el safety pues con el engaño se va, ya cuando quiere regresar ya no llegó, touchdown, dos touchdowns de los osos atacando las zonas profundas que es donde tenemos ahí un poquito de debilidad, sin Jimmy Ward porque Odom pues no es titular, no es alguien que nos pueda ayudar mucho, por ahí Gibson se le va una intercepción de las manos Podemos igualmente poner de pretexto el clima, pero no. Creo que ambos jugamos en las mismas condiciones climatológicas y no se vale, ¿no? Porque pues si así fuera, imagínense cómo le ganamos a Green Bay el divisional del año pasado. Entonces, pues bueno, eh, en general, los equipos especiales bien, Robbie Gold por ahí nada más tuvo que patear un gol de campo, muy, muy cortito lo, lo metió, Wishnowski metió buenas patadas, me parece que los equipos especiales hicieron buenos trabajos, realmente no pudieron tener buenas posiciones los osos, eh, siempre los tuvimos ahí de su lado, salvo un par de, de campanadas de los osos y se acabó el partido, ¿no? Este, pero bueno. A grandes rasgos eso es lo que yo alcanzo a observar, malos equipos especiales de los Osos fallan dos puntos extras, que todavía nos daban esperanza y aún así nos ganaron, pero creo que eh, un juego típico de semana 1 equipos completamente fuera de forma todavía, desconcentrados, les falta mucho trabajo, yo no esperaba eso de los 49, yo esperaba muchísimo más, un equipo ya más, más, más entrenado. Y me dejó mucho que desear, ¿no? Este, este, este, este aspecto de lesiones nuevamente y de muchos castigos. Trey Lance, sí, le falta muchísimo trabajo. Por ahí he estado ahí también comentando en el video, ¿no? Los comentarios, yo los leo los, a todos eh, y, y procuro contestarles. Eh, y sí, me parece. Por ahí alguien me comentaba, no recuerdo el nombre, pero me decía: Es que estos corebacks morenos nunca dan resultados. Y yo soy de los que pienso similar, ¿no? Salvo Russell Wilson con los Seahawks y salvo Doug Williams, aquel coreback de, de Washington de, de hace muchos años. Ningún otro coreback morenazo, pues ha ganado el Super Bowl, ¿no? Yo tampoco fui de los que estaba muy contento con la selección de Troy Lance, ¿no? Para que no empiecen a decir que soy eh, Troy Lover, ¿no? Como me decían Jimmy Lover, ¿no? Pero creo que hay que confiar todavía, o sea, todavía hay que darle chance al chavo. Eh, semana 1, primer juego, normal, el nerviosismo, la novatez, está muy verde, tendrá que ir progresando, esperemos que no se tarde mucho. Porque si el señor va a empezar a jugar bien para la semana 8. Pues ya va a ser nomás para dejar un, un récord más decente. ¿no? Entonces necesitamos que le metan turbo ahí con el señor Troy Lance. Y si todavía no está listo para correr. Para lanzar que diga. Como debe, como debe. Pues que empiecen a jugar a la Lamar Jackson. ¿no? Formaciones bien pesadas. A correr, correr, correr. Y por ahí que se esté escapando por afuera. De aquí a que empieza a lanzar mejor el balón. O que se empieza a sentar en el terreno de juego. Porque lo de Lance sí dejó mucho que desear ayer lo único que podría justificarlo es la novatez y las condiciones del terreno y obviamente la línea ofensiva, ¿no? Se los comentaba, yo creo que si hubiéramos, por ahí hay quien ya está pidiendo allí Jimmy garópolo <risa> lo cual también me parece completamente ridículo, ¿no? Así como el año pasado decían que metan a Lance y que ya sienten a Garópolo. la neta es que no, chavos, o sea... Lo de Garopolo tenía que, que cerrarse el año pasado, tal vez no como queríamos, pero nos llevó otra, o nos ayudó a llegar a la final de la Nacional. Pero este año ya es Lance, ya no podemos estar regresándonos a Garopolo a menos que realmente sí, pues no sé, Lance de plano sí ya sea un fiasco en la semana 3, pues tendremos que ver opciones. ¿no? Ahorita se lastimó Dak Prescott, a los vaqueros le surge un coreback. Y pues podría ser que por ahí pregunten por Jimmy y a ver qué les podemos sacar a los vaqueros por Jimmy Garoppolo, ¿no? Pero es que ya no la tenemos que jugar con Lance. Se dio mucho por el señor Trey Lance. Tres primeras rondas y no podemos eh, tenerlo en la banca porque imagínense, ¿no? O sea, la chamba de Shanahan y de Lynch está completamente puesta en Trey Lance. Si Trey Lance no da resultados... Va a haber otra vez ahí un terremoto en San Francisco. Pero, nuevamente, como les dije ayer, no dramaticemos, no, no entremos en pánico. Semana 1, una semana 1 muy loca. Ganan los gigantes, eh, ganan los cafés, eh, le ganan los delfines a los patriotas, le ganan los Acereros a, a, a, a los bengalíes, ¿no? al campeón de la americana. Pierden los campeones de la NFL, los Rams... Eh, pierden los empacadores contra los vikingos cuando pues esa hegemonía no, no, no había bajado y vean las actuaciones de Aaron Rodgers, vean las actuaciones de Mac Jones, vean las actuaciones de Joe Burrow jugaron del nabo, entonces semana 1, tranquilos todos, no entremos en pánico, si sí, Trey Lance pues no se puede comparar todavía con estos señores, pero es lo mismo, todos están empezando, todos andan fríos, todos todavía andan buscando el ritmo y hay muchas piezas que también eh, de las cuales dependen los corebacks, en nuestro caso la línea ofensiva insisto, si este eh, equipo quiere mejorar, si esta ofensiva quiere mejorar en adelante tomando en cuenta que Lance es novato que todavía está muy verde y que tal vez Alaya Mitchell se nos lesionó por un rato, necesitamos línea ofensiva porque si no podemos establecer el, el ataque terrestre se acabó, porque ustedes si observaron bien eh, detenidamente el juego ayer eh, de, de, de los 49 básicamente fue la misma ofensiva del año pasado, Trey Lance entregándole el balón a los corredores buscando pases cortitos ¿no? por ahí solamente puso alguno largo ahí a Joan Jennings, el otro lo voló pero básicamente fue lo mismo que hacía Jimmy Garoppolo. lo único extra que hizo Lance fue poder escapar más rápido de la presión, poder generar algunas yardas con sus piernas este tipo de jugadas en las que pues, Jimmy Garoppolo seguramente hubiera terminado en el piso... ...o fombleando el balón, pues Lanta salvó corriendo, ¿no? Pero no es la idea. Entonces necesitamos línea ofensiva, urge. Alguien dígale a la, a la directiva que por favor pujen ahí. O sea, los vaqueros si quieren a Jimmy Garoppolo que se lo lleven... ...pero que nos den a su centro o que nos den a un guardia derecho o un tackle derecho. Algo tenemos que hacer porque esta línea ofensiva no nos va a ayudar mucho esta temporada... ...así como la vi ayer. Pero bueno señores, son mis conclusiones, ya saben que eh, los leo, los leo ahí abajo en la caja de comentarios, no hay mucho que agregar, la verdad es que semana 1 todavía no hay mucho que podamos ahondar en el tema, yo quiero pensar y pienso y estoy casi seguro que va a ser otra historia contra Seattle eh, la próxima semana en San Francisco, creo que eh, no nos gustó inclusive cómo se terminaron burlando los, los osos de nosotros, no ahí barriéndose en el agua como nosotros aquella vez con Washington, además para Kylie Shanahan pues fue una bofetada en la cara, el que el señor este este Justin Fields no le dijo que se iba a repetir de no haberlo drafteado, pues ya le dio su primera cachetada y además Dante Pérez, otro receptor que acá no hizo absolutamente nada por el cual Shanahan empujó mucho, terminó anotándonos. Entonces fueron como varias cosillas que yo creo que si no les pegó en el orgullo a los 49, pues no sé qué más les podría pegar. no Entonces yo creo que esto tiene que ayudar. Yo creo que el de, también está bien un aterrizón, tal vez no nos gusta pero siempre se dice que pues ojalá vengan los aterrizones temprano además nos quita esa presión ¿no? de andar invictos de repente cuando un equipo empieza a jalar empieza a ir invicto, invicto viene mucha presión extra eso creo que puede ayudar pensando tal vez mediocremente puede ayudar a que las aguas se calmen y los egos se bajen en la bahía entonces pues vamos a ver ahorita el que importa ya es el juego que viene los halcones marinos de Seattle en San Francisco próximo domingo hay que estar eh, bien atentos a ese juego y seguir apoyando, señores. Entonces, pues bueno, este, nuevamente ahí está el botoncito de, de, de unirse para que se vuelvan miembros dorados. Ya saben que miembros dorados va a haber muchos regalos este año a los, a los más fieles. Entre los más fieles voy a regalar un boleto para el juego de los Niners contra los Cardenales. Voy a regalar una réplica de este casco así en tamaño real y voy a regalar una bandera eh, como esa de fiel a México, ya les había avisado para el juego de los cardenales, sale y pues las redes sociales, canal cuarentena no oficial, Facebook, Twitter, Instagram ah y hay un nuevo botoncito que está ahí, es un corazoncito con el signo de pesos se llama Super Tanks. para los que igual no quieren volverse miembros dorados, no quieren pagar su suscripción, pero quieren apoyar al canal eh, ahora sí que con lo que sea su voluntad, ahí está el botoncito siempre será bienvenido para seguir mejorando todo esto, no para seguir llevándoles este trabajo que desde hace ya cuatro años lo estoy haciendo y lo lo hago de veras con todo el corazón y sin afán de lucrar absolutamente nada entonces, si yo les mando un abrazote nos vemos el jueves en canal 49 eh, analizar ya saben, revisar un poco más con estadísticas con números, lo que pasó en Chicago revisar al, al rival que ya lo revisamos también por aquí les dejo el link para que vean el, el, el, cómo vienen los halcones marinos añadiremos algunas cosas, depende de lo que pase hoy eh, en el juego contra Denver donde Russell Wilson regresa a Seattle pero no se va a poner el uniforme de los Seahawks y pues miren, la división puede, puede empezar 0-1 todos. Ya perdieron los Rams, ya perdieron los Niners, ya perdieron los Cardenales. Muy seguramente, creo yo, que van a... Depende, ¿no? La semana 1 está muy loca, pero pues, seguramente Seattle va a perder con Denver. Entonces vamos a empezar de cero La semana 1 para la división oeste de la Nacional va a ser la próxima semana. Ahí empezaremos otra vez todos de cero Entonces, pues que no, que no, diría el Chapulín que no panda el cúnico... Entonces, este, nos vemos el jueves en Canal 49. El viernes nos vemos en Twitch. Ahí para platicar, para hacer la simulación que subo el sábado a YouTube. ¿Vale? Entonces, pues bueno, despido el podcast. este, Ya saben que eh, los quiero mucho, Niners. Espero que les haya gustado la nueva escenografía. Leo sus comentarios. Les mando un, un gran abrazote a todos. <ríe> ¡Mucha buena vibra! ¡Ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben! ¡Con Niners!